El mundo oscuro del comercio de armas es el título de un libro de Andrew Feinstein que destapa el negocio más lucrativo, oscuro, corrupto, ilegal y letal que existe en el mundo y en el que casi todos nuestros gobiernos están involucrados. Cada año mueve cientos de billones de dólares, causa más de 500.000 muertos y paga enormes cantidades en propinas, muchas de las cuales van a cuentas de Arabia Saudita. Estados Unidos y casi todos los países de la Unión Europea venden armas a Arabia Saudita por billones de dólares y con frecuencia este tráfico de armas está conectado con el petróleo, con el saqueo de los recursos y con gran parte de los grupos yihadistas que masacran civiles en toda África. Existen leyes muy claras contra el tráfico ilegal de armas, pero hace falta voluntad política para que se cumplan las leyes. La sociedad civil debe mostrar un mayor compromiso a la hora de exigir responsabilidad en la gestión de los recursos a todos nuestros gobernantes. Para conseguir la paz necesitamos una justa gestión de todos los recursos, terminar con el tráfico de armas, exigir más justicia y transparencia en el gasto público y unos gobernantes más íntegros y profesionales. Podemos hacer que las cosas mejoren porque las cosas pueden cambiar y cambian. Todos debemos colaborar para superar este escándalo del creciente tráfico de armas mientras millones de personas se ven forzados a buscar refugio y mueren por hambre, violencia y enfermedades curables. Existe un requisito fundamental, la sociedad civil, particularmente los jóvenes cada día más capacitados deben superar su pasividad y comprometerse activa y colectivamente para generar una gobernanza más responsable y profesional, así como una gestión de recursos más justa y solidaria para un desarrollo sostenible y ecológico de todos los pueblos. La paz que todos deseamos llegará junto con la justicia y la solidaridad. Todo el equipo de África Fundación Sur les desea una feliz Navidad, salud y paz para el año 2021. Oye, oye, oye, oye, oye.